Hermanos Manmin, les saludo muy cordialmente. Yo soy Juan Camacho de la célula Manmin Ciudad de Puebla en México y quiero compartirles que el pasado sábado 26 de septiembre, justo al terminar la oración de Daniel, empecé a sentir el cuerpo cortado y noté que se me subía la temperatura. Entonces me puse el termómetro que marcaba ya los 37 grados centígrados y comencé a tener escalofríos. De inmediato supe que tenía que llamar a nuestro Pastor David para pedir su oración, pero antes empecé a buscar mi falla, pues había cometido negligencia con mis alimentos y también me había comportado con ira con mis familiares, no amándolos. Oré arrepintiéndome y pidiendo perdón por mis pecados, y luego llamé a Pastor David explicándole la situación. Como siempre, él muy gentilmente oró por mí, tanto por la fiebre como por el malestar estomacal, y al momento... Sentí un ligero alivio, pero el pastor me indicó que esperara un poco y llamara después si necesitaba nuevamente la oración. Y así lo hice. Luego me recosté, pero no pude descansar y la fiebre aumentó muchísimo más. Llegué a tener hasta 40 grados centígrados. Y en ese momento subió mi mamá y mi hermana Julia. Ellas me apoyaron con toallas mojadas con agua fría, pero empecé yo como a delirar, y todos los dedos de las manos se me engarrotaron. Yo sentí un hormigueo terrible y todos mis brazos y cara estaban muy inflamados. Mi hermana y mi mamá me estaban poniendo las toallas. Me dijeron que llamara al Pastor David nuevamente. Y ellas también empezaron a orar pidiendo sanidad. Justo en ese momento tuve un pensamiento de acudir al médico. Pero sabía que eso no era de fe. Y otra parte de mí no quería en realidad hacerlo. Entonces llamaron nuevamente a nuestro pastor David Young y él me dijo que tuviera fe y que iba a orar nuevamente. Yo pude sentir su sinceridad al orar por mí con el pañuelo poderoso y también pude sentir un ligero alivio, pero también en ese momento supe que debía arrepentirme más y clamar más para recibir la respuesta. Entonces, pastor David me preguntó si tenía alguna mejoría y le respondí que no mucha, y volvió a orar por tercera vez, y al finalizar sí pude notar un alivio mayor, sin embargo ya me sentía muy agotado y muy débil. Le dije al pastor que esperaría un poco y le llamaría si tuviera necesidad de oración nuevamente. Así que después de cortar la llamada, con llanto y arrepentimiento más profundo, oré a Dios reconociendo mi falta, que había cometido por imprudencia, arrebato, ira y falta de respeto con los demás. Y oraba con lágrimas y pedía perdón cada vez, pero la fiebre no cesaba. Las toallas se calentaban muy rápido y no veía que se diera la fiebre. Por un momento vino nuevamente un pensamiento de ir al médico, pero a la vez también sabía profundamente que justo esa era mi oportunidad de experimentar el obrar de nuestro Dios en el espacio espiritual de nuestro pastor principal, el reverendo doctor Gerogli, Así que continuaba con lágrimas orando y arrepintiéndome, confesando y pidiendo perdón a Dios. Luego de un rato de orar, me vino una necesidad de cantar alabanzas y empecé a hacerlo de todo corazón cantando a Dios Padre, las alabanzas de Manmin que hablan acerca de la gratitud y también otras que siempre cantamos en los cultos y en las oraciones de Daniel. Y al cantarlas me estremecía por el gran amor de Dios y su gracia y también seguía con mucho quebranto. Entre tanto y a la par, mi hermana y mi mamá también oraban y pedían por mí y me ayudaban a cambiar las toallas. Hermanos, no sé cuánto tiempo pasó con exactitud todo esto porque estaba de cierta manera inconsciente, ni tampoco sé cuánto tiempo duré cantando alabanzas después de la oración. Solo recuerdo que después de un tiempo cantando las alabanzas la fiebre cesó y aunque muy debilitado pude levantarme de la cama y me senté en una silla y seguí cantando y alabando otro tiempo más hasta que la fiebre había descendido a 36 grados centígrados y cuando vi el reloj creo era pasada la medianoche es decir habían transcurrido de 5 a 6 horas con este malestar Hermanos, quiero darle toda la gloria a Dios Padre por su gran amor y su obrar para mi sanidad por medio de la oración con el pañuelo con el cual nuestro Pastor Principal ha orado y también darle las gracias a nuestro Pastor David, quien siempre está disponible para nosotros. Bendiciones, hermanos.